En horas de la mañana se realizó el control de detención del imputado Gary Valenzuela Ramos por el delito de lo que en principio vamos a calificar como un homicidio eh, respecto de eh, la víctima eh, Norma Vázquez. Eh, estamos recopilando antecedentes relacionados con autopsia, eh, declaraciones de testigos y otras diligencias que vamos a mantener mayormente en reserva por el momento y que buscan establecer la calificación jurídica correcta. Eh, el miércoles 26 de agosto será la audiencia de formalización donde vamos a presentar todos los antecedentes ante el Tribunal de Garantía.